eh hinchela oñelo pingen hinchekuñel jefe fifi que cusao teo fifi que cusao filao eh tani mulfum Compuche, con putche con pulamuen con buenuy con necesitamos con urgencia que nos ayuden a difundir esto no estamos dejando parir a nuestra amuel Romina que es una de las detenidas del desalojo a los eh lasto mapu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 Nosotros como mapuche tenemos nuestra propia cosmovisión, nuestra propia forma de parir. Nos están vulnerando. Necesito su acompañamiento, Pula Muen, Pu Enuy, Pú en general. Eh, eh, bueno, mucha fuerza, Ramul Afken, Neuén, Hoy mismo se está trasladando a, a Pula Muen, a Buenos Aires, despojándonos de nuestro territorio, aún siguen haciendo estas prácticas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 a las 5 de la mañana Okay. <laughs>